sentido palpita, puedo ser una víctima fortuita, el tiempo se detiene cuando ya nadie viene a acariciar mis ojos tibios en manojos, el tiempo se detiene suspirando la magia, no hay sueño que lo llene Extraño no contagia, verde sin esperanza, reta su juicio, espejismo de balanza, lo curioso se hace vicio, a ver implora su ni Dios, otro idioma, miradas que acompañan, otro universo asoma en devotas pestañas. El tiempo se detiene cuando ya nadie viene a acariciar mis ojos tibios en manos. El tiempo se detiene. La magia, no hay sueño que lo llene, lo extraño no contagia, verde sin esperanza, repta su juicio, espejismo de balanza, lo curioso se hace vicio, rota implora su un presagio sin sentido.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 sin sentido tiempo sin espacio el azar se torna rancio no hay a quien vencer